Continuando con el módulo de máquina de corriente continua, vamos a ver la máquina en conexión paralelo, es, es decir, alimentada desde una única fuente. En esta conexión, los circuitos de armadura y campo se alimentan desde la misma fuente continua, es, es decir, BF y BA son iguales a B. La corriente la suministra la fuente correspondiente y va a ser la sumatoria de la corriente de armadura más la corriente de campo. Es decir, nuestra fuente debe ser capaz de suministrar ambas corrientes. Entonces aquí tenemos el esquema de conexión, vemos que la armadura y el campo se conectan a la misma fuente de manera paralela. Eso establece que la corriente total entregada por la fuente es la suma de la corriente de armadura más la corriente de campo. Mientras que las tensiones son iguales para campo y armadura. Entonces si tomamos las ecuaciones de la máquina generales en régimen permanente y sustituimos el valor de la tensión B para el campo y la armadura obtenemos las expresiones que se ven en la lámina para la corriente de campo y la corriente de armadura en función de B. Sustituyendo estas dos corrientes en la ecuación de par, vemos que la ecuación de par ahora queda de la forma G por B cuadrado sobre RF, RA, que multiplica a 1 menos G, omega sobre RF. Vemos que el par depende de la tensión al cuadrado. Entonces cualquier disminución o variación, de la tensión impacta el par en el cuadrado de esta variación nuevamente vamos a ver los dos puntos principales que describen esta característica el de arranque y el de velocidad sincrónica recuerden velocidad sincrónica es el punto donde pasa la máquina de motor a generador y es donde el par eléctrico es igual a cero mientras que el par de arranque me define el punto máximo de par que puedo obtener en régimen permanente de la máquina para accionar una carga si una carga posee un par de arranque superior al de la máquina, simplemente la máquina quedaría en condición trabada y no se produciría movimiento. Recuerden que para que exista aceleración debe el par eléctrico ser superior al par mecánico de tal manera que tengamos par acelerante. Entonces en el caso de una máquina paralelo tenemos que el par de arranque viene dado por G, B cuadrado, RF y RA. Mientras que la velocidad sincrónica viene dado por el cociente entre RF y G. Vemos que es completamente independiente de la tensión de alimentación. Es decir, la máquina paralelo tiene un punto único de velocidad sincrónica, no importando su tensión de alimentación. Entonces vemos las características. Hablábamos hace un momento de paracelerante. El paracelerante es toda esta zona que se encuentra por encima del par mecánico y corresponde al par eléctrico. Eso es lo que me garantiza que la máquina pase de velocidad cero a la velocidad de operación. Nuevamente, el punto de operación se determina por el cruce entre la característica de par mecánico y de par eléctrico. Podemos realizar control de velocidad con esta máquina. Variando la tensión de alimentación, eso me varía el par de arranque, pero vemos que el punto de velocidad sincrónica sigue siendo el mismo. Eso quiere decir que el control de velocidad de esta máquina está en el entorno de la velocidad de operación. Puesto que tengo un punto fijo, es decir, nada más puedo variar la inclinación. Fíjense que nos hemos ahorrado una fuente con respecto a la conexión independiente, pero también hemos perdido un grado de control puesto que ahora no puedo controlar la velocidad sincrónica, a diferencia de la máquina independiente. Entonces, to en todo proceso de control, existe una ganancia o una pérdida cuando disminuimos o aumentamos los grados de control. En este caso, la máquina paralelo se utiliza para control de velocidad en torno de una velocidad de operación, debido a que la velocidad sincrónica es fija. Pero me permite variaciones con una única fuente variable de tensión, que la puedo obtener a través de un proceso de rectificación de alterna continua o de continua en continua. Entonces, con esto terminamos el módulo, el tema de conexión paralelo de la máquina. Hemos visto la ecuación de par que describe la característica. Vemos que la velocidad sincrónica es única e independiente de la, de la tensión de alimentación que el par de arranque. Depende del cuadrado de la tensión aplicada y cómo al obtener la ganancia de ahorrarnos una fuente con respecto al tema anterior de la máquina independiente, hemos perdido un grado de control puesto que perdemos control de baja velocidad. Gracias por su atención.